Pues bueno, en este vídeo de Pasi lo que vamos a hacer es resolver un problema súper por culero, por así decirlo, que seguro que alguna vez os, la, os lo han hecho, y habéis quedado pensando y decir bueno, ¿y cómo solucionamos este problema? Y habéis comido la cabeza y al final la habéis mandado a Cuenca por no decir otra cosa. Normalmente el problema este suele ser con una camiseta de vale 97 euros, se lo pide a un padre, se lo pide a la madre, pero da igual, yo, por ser yo hacer el odioso problema del cubata que los cubatas me gustan más pues bueno resulta como ya os digo es lo mismo se puede hacer para la camiseta o para el cubata en este caso para el cubata nos dicen en una en un pub que un cubata vale 7 euros y estamos allí todos bailando tal y cual y digo ¿vos wow, que ese tengo total que me pide un cubata y me dicen 7 euros y le digo yo, vale, no tengo dinero. Entonces, llamo a mi primer amigo, que lo va a llamar Pepe, y le digo que me dé 5 euros. ahí Bien, ya tengo 5 euros, pero me faltan otros dos Pero claro, como yo quiero seguir comprando, pues le digo, Juan, déjame otros 5 euros. Entonces digo, bueno, ya tengo 10 euros, pues ya ya puedo comprarme mi cubata. Fresquito, mojito, lo que queráis. Pero sobre todo tiene que valer 7 euros para que esto sea posible. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde ya se plantea el problema. Eh, vale 7 euros, entonces nosotros pagamos con 10 euros. Y nos devuelven. tres euros. Entonces yo le doy un euro a Pepe. Un euro para Pepe. Y un euro para Juan. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nos devuelven tres euros, un euro para Pepe, un euro para Juan, Falta un euro todavía, pero ese me lo voy a quedar yo. Un euro para mí. Entonces, ¿qué pasa? Pepe me dio 5, le devuelto 1, entonces ya solo me quedan por devolverle 4. Y a Juan me dio 5, le devuelto 1, son otros 4. Entonces, 4 más 4 es igual a 8. Y uno que me quedo yo, hacen 9 euros. Pero claro, yo ahí bailando, digo, bueno, 9 euros, ¿y cómo es eso? Si yo al principio tenía 10, recordamos que pagamos con 10. ¿Qué ha pasado aquí? Supuestamente deberían estar todos los euros. Me devuelven 3, un euro para Pepe, un euro para Juan y otro para mí. Pero resulta que 4 más 4 son 8 y uno mío 9. Pues bueno, os voy a dejar pensar un poquito, a ver si dais con la tecla. Y en unos 30 segundos así os digo la solución. Ya veréis que es una tontería. Pero claro, siempre está el amigo por culero que nos dice esto y nos quedamos bueno. A ver cómo sale. Pues venga, dame un momentillo. Pues bueno, aquí estamos ya con la, B, con la solución del problema, al odioso problema del cubata, perdón. Y bueno, ¿qué va a explicar? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues bueno, resulta que Pepe y Juan me dieron a mí 5 euros cada uno. Entonces, Juan se queda en 0 euros. Pepe se queda en 0 euros. Y yo me voy súper feliz con 10 euros. El siguiente paso, ¿cuál es? Que compro el cubata. Entonces, yo me quedo con 3. Y el caballero se queda con 7 euros. Que recordad que es lo que valía. Con esos 3 euros yo lo que hacía era darle uno a Juan, darle uno a Pepe y uno me lo quedaba yo. Y recordad que entonces a Juan le quedaba 4 euros por pagarle y a Pepe otros 4 euros. Entonces 4 4, 8 y 1, 9. Eso era el problema que se nos planteaba a nosotros. ¿Cómo, ¿Cuál es la solución de este problema? Es muy sencilla y es una tontería. Es tan tonto que a veces ni se comprende. Y resulta que en todo momento los 10 euros están aquí. Porque si tenemos 10 euros que me ha dejado 5 cada uno, yo tengo 10. ¿Qué pasa? Que cuando yo pago, yo me quedo con 3 euros. Y 7 euros el camarero. Aquí están los 10 euros. El problema... Más bien, el error del enunciado es que confundimos lo que debemos con lo que tenemos cada persona. Me explico. Nosotros no podemos sumar los cuatro euros que debemos con el euro que yo tengo. Porque entonces ahí se produce el problema. 4 más cuatro ocho. Más uno, nueve. Lo que nosotros tenemos que sumar para saber dónde está el euro ese que falta es lo que tenemos cada persona. Es decir, no podemos mezclar lo que debemos con lo que tenemos. Entonces, ¿tenemos cada persona? Pues el camarero tiene 7 Y ahora, Pepe tiene 1 Juan tiene uno. Y yo, que quiero unos caramelillos, pues tengo ese último euro. Entonces, 1 más 1 más 1 son 3, más 7, aquí tenemos nuestros 10 euros, que no se nos había perdido ese euro. Simplemente que habíamos confundido, como, como vuelvo a repetir, lo que se debe con lo que tenemos cada persona. Como habéis visto, es muy tonto, pero hay que caer. Así que os dejamos. Muchas gracias y síganos en pasif.pusku.com Y le digo que me dé 5 euros. ahí Bien, ya tengo cinco euros, pero me faltan otros dos. Pero claro, como yo quiero seguir comprando, pues le digo... Juan, déjame otros cinco euros.